Señores, <coughs> perdón, policías captados, aceptando posible soborno. Señores, cientos de personas en horario de toque de queda tomando alcohol y fumando juca sin cumplir ningún protocolo ni deshaciamiento carros con música a alto volumen hasta las 4 de la madrugada es lo que se vive en todos los fines de semana en el barrio Lomina del sector huaricano, los residentes del sector denuncian que se cansa de llamar al Departamento de antirruido de la Policía Nacional y no pasa nada porque cuando la policía llega al lugar son sobornados y se van. Dicen que necesitan de la colaboración de los medios para erradicar esa situación que está acabando con la paz y la tranquilidad de la comunidad. Atento, atentado contra la salud, atentando contra la salud y el riesgo de contagio del COVID-19. Vamos a ver ese videito, señores. Policía cogiendo cuarto, mira claro lo que es, huarcano. Claro, En un maldito loco. La policía cogiendo cuardo Aquí en la mina a lo hay en van, Llegaron allá un gentil de gente Todo bien No pasó nada Señores, ahí está captado. No, es posible porque no se ve bien, pero aquí no somos locos. Ese departamento tiene que estar remenida la mata hace rato con ese video. En los minas huaricanos. Uh -huh. ¿Eh? Porque usted está viendo ahí que hay un desorden increíble y llega la policía y no se lleva a nadie. ¿Qué puede estar pasando ahí? Que son solo los policías. ¿Eh? ¿Eh? Que son los policías, eh. No, o un cumpleaños de un general, hay, seguro? <risa> que no pueden ellos e e e llevarse a nadie. ¿Y qué lo que queda decir eso? Ustedes, que son inteligentes. Mm -hmm. Señores, el presidente Luis Abinader lo quiere hacer bien, pero... De los funcionarios y militares que, que están poniendo huevos, están poniendo su huevito. Y deben comportarse, porque imagínese usted, si llama, ya eso pasa en todos los lados, llama, usted llama sí. a la policía, llama, no llega. Ahora, usted tiene que decirle que le están dando a una mujer, porque ahí llegan ellos rápido. Ahí le llegan una galleta a fulana. Digo, una vez llegan, por ahí se. Ah. Y, no, y, no es, y no es que está mal, ¿eh? No es que está mal que haya que atender un, un caso de violencia de género. Claro. No, no, no, que. Eh, pero la policía tiene que dar la misma prioridad. Claro, a, esto, a, to, a, a todos, todos, a todos. Correcto. Eso así. Entonces, entonces antirruido, dicen que lo están sobornando allá, eso es en los minas de Guaricano, oye. Hay dos minas, los minas los mina de Santo Domingo Este y los minas de Guaricano. Sí, de, de, de. No, no sabía yo que habían dos minas. Hay dos minas. Dice aquí, los minas de los guaricanos. El barrio de los minas de los guaricanos. Sí, hay otro mina que y es de. El, y es los minas de Santo Domingo Este. Es Santo Domingo Este. Yo cuando voy a la capital, yo. Sabes que yo he ido poco. Sabes, yo no salgo de aquí. A mí si me llevan, me llevan engañado, ¿eh? <risa> sí, también la puerta la pintan en la capital también. Porque, trayando Villalona, no lo no, tienen, <risa> no, hay, no hay fuerza ahí con los señores. Entonces, no, no, no, no, no se, debe, se debe corregir esa parte. La Policía Nacional, muchos eh, de sus miembros que, que son personas decentes y que no van con, con lo malo, que los otros lo dañen. Pero imagínense qué podemos nosotros hacer. Y siguen una denuncia No, no, hay, y, y, que y ya antes era están antes sacando todo a la policía. Antes la gente está era, activa contra la policía. Oye, antes era Villalona. Que, que, que cobran poco, que esto que lo otro, pero ya le están pagando bien, ¿verdad? Claro. Si le están pagando bien, ya lo tiene que hacerlo bien. Imagínese usted. Tiene que bregar como es, como dicen popularmente hablando. Hacer su trabajo. No andar de loco viejo. Ni coger dinero por abajo ni coger dinero para abajo y, en, y, y para que tú veas la diferencia de la policía de allá con la policía de aquí claro ¿Cómo? como, hey. no, no, no, yo pienso que, que eso se le está saliendo de la mano esos comandantes que están ahí en los guaricanos, esos barrios son calentones, sabe que a veces la policía tiene miedo de actuar porque sabe que ahí están los derechos humanos también que usted no puede abusar de nadie porque el Derechos Humanos está ahí siempre activo, defendiendo la, eh, los ciudadanos. Pero debemos tomar en cuenta que hay que hacer el trabajo, porque sin la policía no sé quién nos cuida. Vámonos a una pausa y retornamos con más informaciones.